¿Y saben quién más llegó? ¿Quién? ¿Quién? Y preparen los aplausos porque está on fire nuestro amigo, el mago Jorge Paro. Venite, patitas, 20. Hola Jorge. Hola, Jorge. ¿cómo, ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. Hola, un viernes. Lo que que es los piernas estamos como con más energía, Exacto, ¿viste? Exacto, uno ya se está preparando a full. Sí. No ¿Viste? sé para qué. ¿Para qué? Para descansar sí. el fin <risa> de semana. Sí, sí, para mañana, para sí. dormir temprano. No, vos seguramente sí. laburarás los fines de semana. Por eso es laburo. Claro, pero, sí. bueno, pero agradecidos. No, ¿Viste, no, sí, ¿viste sí, cómo sí. se cayó el loco? No, pero eso eh, lo que pasa es que es sí. un muy muy es muy difícil de hacer. No es muy difícil. a los hombres les cuesta muchísimo por una cuestión de distribución de peso. Ah. Ustedes tienen otro contrapeso que, más que nosotros. ¿Cuál será? Qué raro. No sé, ¿qué es lo que y dice? qué raro que yo me quedé, ¿no, Tiesa? No, <risa> es que las mujeres lo pueden hacer. Claro. Claro. Me parece yo, que Yo no pude, no. así que debo ser un androide o algo así. No, es que mucho, vos tenés mucho. un poco más de peso. Por, por todos otro, lados. Y eh, no, el que no, lo hizo pues, tiene un muy buen estado físico. Claro, ¿no? es eso. Oh, es es eso eh. es claro, yo todos. no tengo nada. Eh, ¿Qué trajiste, Jorge? mira traje. Todo todo resumido eh, sí. acá en Un Juego de Magia. Me gusta. Pero me van a ayudar las dos. Me bueno, a a ah, las bueno dos. chicas, a trabajar un eh. Y sí, ya que estamos trabajando sí. conmigo, ¿no? acá Pero, mira, una de las primeras cosas que me preguntan a mí siempre, me dice si sí, el hacer magia es difícil, ¿no? Claro. Y, y les voy a mostrar, van a ver qué lindo es uno de los primeros juegos de magia que yo le enseño a mis alumnos. Ah, sí. Pero para que vean que a pesar de ser uno de esos primeros juegos, sí. lo lindo que es, ¿eh? Mira, un mazo de cartas de póker, lo voy a sí. trazar para que vean todos. Ahí yo lo trato sí, sí, de poner sí. ahí para que vean. Ahí, ahí va, ahí va. Eh, en este caso me vas a ayudar eligiendo una carta, la que vos quieras. Bueno, Tuki, listo. Sí. Y mostrarla a la cámara Yo no voy a mirar No, no es necesario Bien que no voy a hacer nada ¿eh? Ya está Listo, perfecto pone la carta aquí Fíjate lo que hago Nada, nada Dejo el mazo ahí Bien. Y ahora simplemente Con pasar mi mano Por arriba del mazo Una carta Se va a dar vuelta No puede ser ¿Cómo? Sí. Solo con poner la mano Sí, sí, sí Mira Una sola carta <coughs> Se da vuelta <coughs> Increíble el 5 de pica ¿Verdad? No ¿Cómo que no? no. ¿Se dio vuelta? Ah, no, sí, se dio vuelta Ah, no, no yo no dije mí. cuál Yo dije que una ah, se iba a dar sí, sí, empieza con exigencia Perdón, claro, no, claro. no sí, Bueno, pero, pero cinco. es un 5 Es un 5 sí. Así que voy a contar 1, 2, 3, 4 Y la quinta carta ¿Qué? Es la elegida No ¿Sí? ¿Pero no, ¿Cómo, no? ¿cómo se puede Es ¿sí? el grupo que les enseña No, no Es impresionante No, pero lo genial No, no es eso Sino que las cuatro cartas que quedaron en la mesa, que estaban todas mezcladas, sí. ahora sean los ¿Haces? cuatro. Aces. No. No, ¡No! ¡Cómo puede ser! ¿Por qué? Pero, pero yo no quiero bajonear bueno. ¿no? el truco, pero bueno, hay una acá. ¿Cómo una acá? No, no, no puede ser. No, si ya me empezás a tocar las cartas. Espera, no puede ser que haya una acá. Vos me tenés que decir qué cae una acá, en este caso, desde Trevo, ¿no? Sí. Soplas y ahí está, me había olvidado. Ah, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no, no, no claro. ¡Qué nervios que pasé! No, yo también, estoy tranquila, <risa> pero no. Bueno, pero ahora lo, lo, la gente también dice, ah, claro, pero el mazo lo manejás vos. Y es verdad, sí, es verdad. Eso es dice verdad. la gente acá Así que WhatsApp. quiero que vos pierdas los cuatro haces por donde vos quieras. Mezclo cualquier. No se lo compliqué. Ornella, tampoco. No, no, no. No, mirá. Mirá en el metro, qué difícil, ¿eh? ¿no? Justo, se el, busca el lugar bien. más complicado. Mezcla, perfecto. Mirala, mirala, no, sí. no Bravo. Brava. Mira, brava. Gracias, hombre. no se la va a hacer fácil. Eh, bueno, mezclados también, ya que está ya que oh. me lo arruinaron así no, en bueno como Sarah. Lo voy a intentar. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Me Tranquilo, la... ah, mirá cómo mezcla. No, no, hay noche. No tenés casino, por suerte. No sé, Eso más o menos. Eh, ¿Ya está contenta? Sí. Estás sí. tímida, por ah, suerte Maravilloso. Bueno, pero mira, quiero que te fijes que he traído una copia. Y quiero que revises este pañuelo ah, para sí, que veas que no tiene nada escondido. Pañuelo. Porque es lo que a veces la gente me dice, claro, el pañuelo tiene cosas escondidas. No, no Nada, no, no. nada. mira voy a intentar hacerlo. En este caso voy a usar, me voy a poner en la cámara que me digas para que lo veas bien. Ahí está. Ahí, sí, ahí, ahí, ahí está, mira. Voy a poner una, una carta de referencia, por ejemplo, en este caso voy a poner, el eh, ve, un 8 de corazón. Sí, ocho. Lo sí, único lo que lo voy a hacer es tapar el pañuelo, porque el 8 rojo trae al primeras rojo. ¿Cómo? Al primer no, Al primeras rojo, estaba hace? perdido, no importa. Lo voy a, no, voy a poner en otro lado. Recuerden, el 8 de corazón suele traer nada más que los otros haces, en este caso el de corazón. Por no, ejemplo. pero es que no puede ser. Sí, sí, puede, puede de hecho lo, lo hago. Pero no, no te preocupes, no ya. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es voy a poner una carta negra Sí Un rey negro sí. En este caso el rey negro lo que voy a hacer es traer a los no. negros No ¿Cómo Lo perdieron ustedes, no yo Así que lo, lo hacemos acá para... Rey negro y, eh, y el último que es así Y uno pasa y aparecieron No De estar perdidos todos todo que... Y eso que los escondió, pero te no, no, arreglaré no, no. Te juro que no me pongo John? al lado Me pone nervioso <risa> Para que no me haga trampa Y no, es impresionante, Trump. no sé cómo hacer Bravo, sos un genio eh, No, no, no pero, ¿me permitís que me gustaría hacer un brindis? Sí, porque obvio, es mi aniversario sí. de casado. entonces ah, ¿Cuánto funciona? Eh, Se olvida. No, no, no, no me puedo olvidar porque es el... Pero ¿Cuántos años de casado? Sí. Años de casado, 25. ¡Wow! Ah. No, pero con mi actual mujer es el primero. ¡Ah, está bien! Por eso digo, si me preguntás por cantidad espera, de años de casado... ¿Con tu actual? Mujer. Ah, escuché, ex mujer. No, no, no. no ¿Mujer? No, tengo, yo estoy casado por tercera vez. ¿Tercera ah, vez? Tercera. Pero el último romántico del y día? ¿Qué? Insistido, no. eh, ¿usted deja o lo deja? Eh, es compartido es o sea, no, es pero no. el que termina en la calle siempre soy yo ah. pero es, es, pero es compartido el tema bueno, bueno. pero un año es, es, es no lindo hace seis años que estamos juntos y un año de casa y me gustaría brindar Sí porque porque me gustaría brindar bueno, no pero, sí. pero, con, pero con, con agua no se brinda agua. ¿Por qué no? No. ¿Y qué es la que trae mala suerte no, ah, Capaz que te quiera casar por cuarta vez Capaz que De por salir. eso te dejan en bueno, la casa Bueno, calle. perdón, no lo sabía Entonces, ¿te gusta el Malbec? Me encanta No sé No sí. lo que vamos a hacer Pero Lo hacemos así Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Ahí, ¿Puedes probar? Sí, sí. El vino Pero sí si es, es agua Era agua Te juro que sí Sí Esa por las dudas Te juro que sí Por las dos fondos No, Blanco. a mí A mí me pasas una copa ¡Oh! No, sí, te juro que sí. Pero si sí, la botella no, de agua no, no, no, no era... Pero era agua, sí, chicos. Bueno, por eso me importa. Yo a tengo un bidón, no, no, no. No, ¿no? Yo tengo un bidón en casa. <risa> pero es la verdadera agua venida. Él transforma el agua en vino. Claro, sí, sí, el verdadero sí, Jesús. Perdón, señor. Sí, sí, sí. sí. sí. <risa> no, no, maravillé. No, sos un genio. <risa> gracias, gracias. Sos un genio. Ya sabemos a quién llamar cuando falta un poco de vino en alguna siete. Tal cual, tal oh, cual. Por eso te invitan de chimos. Claro. Maravilloso. Eh, contanos cuál es tu Instagram, si la gente te busca. Faro Faromago. Faro Mago. Faro Mago. Ok, síganlo para ver a dónde se va a estar presentando y, y todos los eventos que hace. Jorge, ha sido un placer, ¿eh? gracias, Muchísimas gracias, gracias y feliz aniversario. Gracias, muchas por gracias. Por muchos años gracias. más, a CNBral, o sí, esperemos. otras sí, sí, mujeres, sí. lo que sea. Lo que sea. Que tenga que no ser. Miremos. Gracias, chau, chau. muchas gracias. Voy con un consejito acá, ¿les parece?